Propongo algo A ver qué propone A ver Voy a eso la serie y propongo yo cosas No lo puedo creer Qué mal me vale de esto Qué mal me va Qué mal negociante que soy Tiramos una ruleta de 6 Pokémon Cada uno ¿Se entiende? Ponemos Random Pokémon Generator Generamos 6 Pokémon Y después de esos 6 Tiramos ruleta Vale, me vale, me vale Me, me gusta, me gusta, me gusta Ya, nah, nah, me va a tocar Likidon Me va a tocar Likidon Voy a dar una pena cuando toque Likidon Eh, ¿Qué pasa, compitruenos? Bienvenidos a Pokémon X y Z Let's go, compitruenos. Bienvenidos a otro capitulazo de esta increíble serie Que tiene un sorteo activo Lo tenéis debajo de eh, la cam de Oedi Para participar Tenéis like. eh, que pulsar <risa> ese botonazo de like ¿Se dan cuenta que mi única participación en la serie Es, es recordarlo del sorteo? Tipo, estar acá arriba del sorteo Porque después no puedo morir de locos. Dejen un like <risa> Lamentable <risa> Y sí, nada, sí, sí, he eh, dejado eh. un super like, eh, dejad un comentario Y disfrutad con este pedazo de capítulo Donde vamos a capturar en la cueva Chicos, piedad esto, de esto, piedad esto. de sí, esto La tenemos La tenemos de emoción? capítulo anterior Cueva reflejos, esto. era, es cierto que no me acordaba el nombre Vamos a eh, capturar en la cueva reflejos espere. Y vamos a enfrentarnos a Serena, posiblemente ¿Les parece? Hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto A ver Apuesto a que a mí Me va a salir <risa> un zigzagún Si me sale un zigzagún, puedo capturar otro más Vale, lo, okay. a cualquiera, al que le salga el Zizagun, eh, puede saltarse no. el Zizagun y capturar al siguiente. Pa no, no va a salir Zizagun acá en una cueva, la verdad es que me lo tengo que pensar mejor. Te vas a tener <risa> que pensar mejor, sí. Pero es tu culpa. ¿Qué, qué bicho, tío tú? ¿qué ya bicho está. puede salir? Voy bueno, a darle. Si sale Zizagun, él, él tiene captura extra. Un pero, Zubat, para si sale Zubat, si sale Zubat. No, Zubat ya lo tengo, Zubat ya lo tengo. Ya lo tengo. A claro, a ver. no te vale. Pr no. Va, primer, primer Pokémon de ruta. ruta. La de oros. Yo estoy en un combate, chicos, me he comido un entrenador. Magnífico. ¿No me no salido? Si quejarme o no? No sé si quejarme o no. Por ¿El chingling? E ¿Eco tremendo chingling? Mr. Mine. No sé si quejarme. A ver no. locos. Yo no me quejo porque... De hecho, tú podrías quejar... Oedi, mira lo que me ha salido. ¿Qué te salió? Para el tipo lucha... Mira, no, no, no, mira. no, no, no, ni... Idea. ¿Qué es? Online un line, ¡Oh! un. Que no, que no, que no, que es un entrenador, Ah, Es sí, entrenador. Sí. Es un entrenador. Ah, amigo, es un entrenador. Amigos, un entrenador, ah, amigos, Ya me es quería bien. hacer la 13-14. La 13-14 me quería hacer. No, te eh, quería uh, hacer la 14-15, no te equivoques. Ah, perdón. Danza amiga. Ah, eh, Mr. Mind para el gimnasio me viene bastante bien, la verdad. ¿eh? No me voy a quejar. Danza amiga eh. me ha puesto levitación. Me quejo por su arma. Me quejo, suerte, nada más. <risas> me quejo por. De locos. Por vicio. Le he hecho cola dragón, soy gilipollas, le he hecho cola dragón ¿Qué? El jugador competitivo, perfecto El de el de LVGT tienes, tío No lo puedo creer ¿Qué nivel de retraso es este? Por cierto, no comenté, me saqué al Meowstic Que era malísimo y me puse al Grumpig Que me convenció, me dijo Grumpig, Grumpig es bastante bueno Es Dios no puedo capturar si está bajo sustituto, ¿no? Sí, que eh, puedo sí. Locos, sí puedes, sí puedes. Uno. Lo que pasa es que solo capturas el sustituto No capturas el Pokémon ¿Te ¿Cómo pegas Cepstricas? ¿Cómo es una cosa eh, Sería muy gracioso capturar solo el sustituto Sería, sería increíble, la verdad que, que, que tenga nada, solo, que se... solamente el movimiento sustituto Voy a ir haciendo el, primer, el combate Porque, claro, Javix todavía ni a capturar primero, ¿sabes? Nada, no, nada. No. Claro. De locos Por cierto, Echo, no te lo dijimos Pero hay un 1% de que sale a Diancy. Sí. Venga, hombre. ¡Oh, oh, oh, lo, lo, lo que pega es el Inun. Loco, no, lo, velocidad lo, lo, lo, extrema, que... loco. ¿Pero por qué no me salen en... no sale Pokémon? Ah, que tenía un repetente. Ramos. Genius. Sergio Ramos. Ramos. Ah, ah el que... Primero, <risa> que se Primera está yendo a... a la cueva profunda. ¡Carvin! ¡Uh, con el mineral evolutivo! Eh? Ah, no, no tiene mineral. ¡Pantallitas! Miedo. Es un buen tanque ese, ¿eh? Sí, sí, con sí. Con cuervo sí. puro... Hay que decir muchísima. que es increíble, es increíble que un entrenador aleatorio te ponga en tantos problemas como este O sea, es que es espectacular bueno, Capturadísimo, Carvin, perfecto Yo lo, lo killé con una patada de lo puni, la verdad que... Ya, ya, tú ah. lo reventaste Sí, sí De locos hay que va perdiendo, de locos se viene, la, la voy remontada oh. Eso mismo dijo en el versus lock y no pasó nada eh, Nunca digas, nunca Me enseñó Shazin vivir eso eh, segundo pogón de ruta, ¿me sale? Sí, ¿me sale? Se va a llamar Fermillo. Segundo pogón de ruta, segundo pogón de ruta, que es un... ¡Oh! ¡Oh! Me encanta, me encanta, me encanta mi... Solo, sis, me fascina Reuniclus. Uh, full Reuniclus para el dead me, ca... eh? me encanta Reuniclus, me encanta. Bueno, fermillo a la caja de muertos, perfecto. Lo apoyo. Ahora más hace teletransporte y me pego un tiro. Recuperación. ¡Oh! ¿Qué está el que Me encanta. ¿Cómo le gusta esta tarea? Voy a por el segundo de ruta, can... chicos al Eres contrario todo. Soy, soy todo lo contrario a Estaliar yo voy a pegarme yes. y a morir uh, ball. Da un anidobol te dan un anidobol ahora pero qué basura ya la verdad es un poco más solo si está solo si segundo segundo segundo bueno. segundo segundo, segundo, yo segundo me wow, a Solosis Nah, quería tener solo Solosis todos lo tienen capturado de locos. Dios pero oh. qué dices qué, qué dices unico, el, el de arriba que me dio eso con el hueso grueso. Doble filo. Uf, me he quitado la mitad humano. de la vida Gastrodon. Con el hueso Disfrútalo. Hueso. Disfrútalo. Solo si se si va a llevar el monte Heavy, que Heavy no tuvo ningún botecito. Heavy, abrazote, enorme. ¿Qué dices? Heavy. ¿Cómo me ha quitado eso? Mira, si lo capturo con la Nido Ball es... sería, sería muy poético, sería Muy poético. No, no, Vamos, máximo. se pega. No, me quedo un revivir. Pese a ir a un máximo revivir. ¡Capturado! Sí. <risas> ¡Sirvió para algo! De locos de niebla. Corte. Bien, nice. Falto yo por capturar el segundo. Lo que pasa es que no me he a comer combates. A ver, tercer Pokémon de ruta. ¿Para que tengo una captura extra? Porque me lo ¡Oh, inventé. ¡Ferrocid! ¡No! Oh, qué, no. Bien, hubiera sido ferrocid. ¡Qué asco, chaval! Hubiera Qué rico, ¿eh? Hubiera sido fresquísimo, ¿eh? Captura extra. <risa> sí, de una. <risa> Granbull, soy si retrasado. Me va a intimidar. ¿Qué hago? A ver, para el gimnasio no me viene muy bien, pero. Un ferrozor. Fredo, fredo se que... llama este. Antes de empezar el capítulo dije Mi mejor defensivo es lo Lopuni Tú me curas, y... tú me curas Me curas, me curas, me curas me Y creo. se come los mocos, Milopuni O sea, mi Milopuni Ya podría ah, poner segunda es. ruta Puño fuego, no tiene stab, no tiene stab No tiene stab Gabi, Gabi, Gabi, Gabi, Gabi Bien, Gabi, bien, Gabi Está, bien, está Gabi, sufriendo, bien. Eddie, eh Está sufriendo Retribución, segunda sí, sí, ruta. sí, sí, sí Segundo pongo de ruta ¿Es un...? No me lo puedo creer nah, No, amigo, puedo amigo, creer. amigo, amigo, amigo No me lo No, amigo, no Ándale acá. No me lo puedo nah. nah. creer no, no, no. Eco, ¿qué se supone que tengo que pasar? <risa> tengo que... ¿Me dejáis, no, eso, los documentos del... ¿Me dejáis ver los documentos es... del juego para el porcentaje de esto? Quiero saber el porcentaje que tiene salir esto? ¿Eso vale? Un 1% de posibilidades Clase Puño Sardero, de Bueno, venga, bolsa, pokeballs, master ball, tirar Perfecto no, Perfecto no... No es normal el asco Uno, que me estaría dando Havix, dos, no es normal, de verdad. 3 Capturado. <ríe> Pero aquí estamos jugando al juego de Havix o qué, es esto? no entiendo no, nada. no, no, no, no, no, no, no no, o sea, no, no es normal. No, no, no entiendo. De verdad. <ríe> o sea, no me lo creo. ¿Qué coño es esto, tío? <ríe> qué vergüenza, tío, qué vergüenza un meloeta, tío. ¿Me esto con meloeta tío? con un 1%, 1%, 1%, tío. ¿Alguien le ha puesto mote a, a, a Lancry? No. Además, oh. si, si me decís que bueno, va a partir una serie, bueno, bueno, está bien. No, no, no, no, tiene suerte, está voy ganando, lo... que voy ganando. Y creo que lo he conseguido porque he bajado de planta, que si no, no lo conseguía. Para nada, quiero que alguien diga en los comentarios que Javix está, está teniendo la suerte que no tuvo en su vida. De locos. da mucho asco, para nada, de locos. Para nada, para nada. Me ha salido un Swat. También un Wobat. Para el gym no estaba mal, pero no es un Pokémon que me hubiera hecho mucha ilusión Pero, pero, que, que no hables, sale, o sea, deja, que cállate ya el resto del sí, episodio Sí, sí, o sea. sí, sí, te sale un Meloeta, o sea, no, no, no, y se queja, y se queja Hay gatitos muriendo, hay gatitos muriendo ahora mismo No, no me he quejado, ¿cómo me voy a quejar de un Meloeta? Es que no puede ser, o sea, qué puto asco Echo, eres consciente de la miniatura que tienes ahora mismo, ¿no? Bueno, soy consciente de que la has liado y que vamos a perder Sí, sí, sí. Eso es lo que soy consciente Ah, sí, ese, ese, ese, ese. Mr. Mime malo un ataque especial. El solo sis, menos mal que no afirme, menos mal, ¿Es me está esperando da? que sea ¿Es firme sí, sí, sí, sí. Sí. Sí, Mr. Mime es Ada. Sí. sí, Mr. Mime es Ada. Ada sí, o sea que para el tipo sí. lucha te viene de locos. Claro. La verdad que sí, eh. sí. Sí, te viene muy bien para la lucha. Pero mm. Ah, por cierto, Dinamo. el el shelter que capturé en el capítulo anterior me salió firme y con la cápsula de habilidad lo puedo cierto. poner con el encadenado cierto, Pino. lo vi. ¡Oh! ¡Qué, qué buena! Es sacada, es un sacada. Qué buena. Enca encadenado, rompecoraza y firme. Es un juego mucho, mucho que hablar, ¿eh? Para el planta, puff. Yes. Además, por más Habla... que tengan sash y todo. Uf. Un combate doble obligatorio. Ah, cha Se viene, se viene la ripeada Me encanta Son porque ustedes este. están súper, súper adelantados en la cueva. Y yo... Ahora estoy bastante ¿Y tú, Bueno, tú estás ahí. Estoy sí, al sí, lado sí, y yo, eh. Y ver, porque... yo, Literalmente mi función en la serie es... Recordar lo del sorteo un buen momento para recordar que tiene el sorteito justamente por acá abajo, perfecto Mi función en la serie es hacer fue hacer el layout, miniatura y recordar el sorteo, perfecto Recordar el sorteo Y pedirme que cambiara la intro Exacto. Que por cierto, todavía no tenemos ni trailer hecho, perfecto Espectacular, capítulo número 12 Estamos capturando sí, capítulo 12 todavía Puta o sea, materiales. A nivel 30, Carving tiene 100, y no, 100 de defensa especial y, 90 de, y 95 de defensa ah. ¿Ese sí, sí, bicho es, como le enseñes púas o movidas de esas? Es que es da, una locura es Tengo reflejo? reflejo Reflejo, pantalla de luz, todo eso, sí, sí, sí, sí ¿Qué, hace con, ¿Qué hace con acrobata eh, Meloeta? En plan, ¿por qué? ¿Cómo, acrobata cómo, ¿Cómo se ríe? ¿Cómo goza? ¿Cómo goza, goza mostrándonos en Meloeta? No quiero oír la palabra Meloeta en el resto de stream, por favor, gracias Perfect. De Esto de stream, que no es stream. No estamos en un stream, pero de no stream. importa. Bueno, ya, <risa> no me importa. Por suerte, no estamos en stream, así que podemos decir Meloeta. <risa> y ahora es que me gusta mucho mi Meloeta, chicos. A ver. Y es, bueno. bueno Bueno, ¿hay alguna capturita? una campana alivio aquí por la cara. Lo de Grumpy es espectacular, como pega, tío. Tú, Grumpy, porque el mío no. Ya, el mío pega. Porque el mío es una mierda. El mío no, no, no. está ev-trained No sé A mí esto, porque... La, rom, la de... rom Mi rom Va mal Está mal Está mal Está, mal, <risa> está, mal. está, está rota que, Tío, que... literalmente Entraron en una casa Y había dos personas Mirando a una vitrocerámica Por la cara Que por cierto Yo sé que pasaron dos capítulos Pero eh, Me di cuenta después Que mi Styrix No me hizo caso en el gimnasio Perfecto <risa> Me dio la espalda en el gimnasio Y yo ni me enteré Así me va <risa> Sí, la... Maravillosa jugada ¿eh? Propongo algo Verás, a ver, verás. A ver qué propone. A ver. Voy por eso la hacer y propongo yo cosas. No lo puedo creer. Qué mal me va el de esto. Qué mal me va. Qué mal negociante que soy. A ver. Tiramos. Como ya en esta ruta no podemos capturar Pokémon. Tiramos una ruleta de 6 Pokémon. Cada uno. ¿Se entiende? ¿Ponemos random Pokémon? No. Ponemos random Pokémon Generator. Generamos seis Pokémon. Y después de esos seis, tiramos ruleta. Buah. ¿Se entiende? O sea, se. O sea, si como lo hacíamos en el Versus, ¿no? Como lo hacíamos claro. en el Versus. ¿no? Exactamente. Y como hacíamos en Soble, exacto. O sea, podemos ir con un. Uno muy bueno o uno. Una caca. Podemos ir con un Smirgol o con un excisor por ejemplo. Vale, me vale, me vale. O sea, me, gusta, me gusta, me gusta. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Adivina a quién le toca poner la ruleta. Pues antes siempre. De locos. El ruletero, ruletero. <risa> bueno, mientras tanto, yo voy a ir farmeando un Shiny. <risa> Um, eh, empieza Eddie, creo. Empiezo yo. De locos, empiezo yo. A ver, a ver el ratata zixagon que sale. A verlo. <risa> <risa> a verlo. 3, 2, 1. Espiro. Pincho moruno. Diaga vale, tú. polion. Uy, oh, Empolion. A ver. Mamo no wine, vale. no está mal. Tres más. <risa> a verlo. Lumineon, Lickitung. <risa> ¿Qué coño? Un Lickitung. El Lickitung que te no querías. No querías un Lickitung, Eddie. Me va a salir líquido Me va a salir líquido ¿Qué hice? ¿Qué hice? Qué buena idea, Oedi Uno más El Stunky no vale, claro ¿Uno más? Tangrow, ya tengo taquera Claro, ¿Quién? tengo la ¡Uh! Togekiss, me sirve, me sirve mucho para los dos gimnasios Togekrit Uh, X uh, para la gimnasia sería el mejor. Todo qué rico. Imaginación sustituto, tajo aéreo, uy, uy. y Moonblast. Uy. Qué locura. No, nah, nah, no, me va a tocar lequidón, no. <risa> me va vale, a tocar Vale, sí, no. Esto, esto, no lo sabes seco. Esta es la mentalidad. Te encanta jugar con la psicología inversa. La ya, ya, ya. Sí. El sí, Pokémon, sí, sí el porque a lo largo sí. de toda la serie, la verdad es que me tuvo una. Te funcionado. Sí, sí, Te sí, ha funcionado. Sí, sí, sí. Ha muy bien. El, de... sí. <risa> es. Me va, tocar, me va a tocar LinkedIn, voy a dar una pena, voy a dar una pena cuando toque LinkedIn <risa> Sigan el capítulo sin mí Yo, nada, yo me, me voy a la dolería, voy a comprar un poco, no sé, nah. Un pepino, un pepino, un pepino ¿Me Voy a comprar un pepino y me lo voy a meter, nada, nada <risa> Como, como me encanta la psicología en inversa Ah, ah, vale Que estoy, que estoy, en, estoy haciéndolo Con solo Pokés hasta cuarta generación Ah, no cuenta, no cuenta, no cuenta Se hace nuevo, se hace nuevo, no Yo el liquidum no me lo llevo Vale, no, no, sí, reiniciamos, reiniciamos, reiniciamos Empezamos reiniciamos, ¿no? Esto no lo ha visto nadie, se corta De lo se no corta So, de locos, de la que te has Eli. librado, eh, Oedi. Menos me saquí... mal que me he dado cuenta, Oedi. Menos mal que me he dado cuenta. Eh, qué lamentable, qué lamentable. Se dan cuenta como soy, ¿no? Nada, nah, psicología, eh, psicología inversa. Te voy a meter a Likitun en la, en la ruleta, solo por las mofas. En plan. No, no, no, no que va a tocar. Vamos a hacer cinco. Dejamos por aquí a Likitun. <risa> poneme al Luxray por ahí, que, que me entra fresco. Los seis de hoy son. Uh, este si no cuenta. Patrat. Me va a tocar un patrat. Me va a tocar un patrat. Me va a tocar un patrat. Me va a tocar un patrat. Me va a tocar un patrat. Y yo me voy a ir bailando ballet a la. No voy a insultar porque no es mi video. Pero me voy a ir ahí, a la Concagua. Y me voy a tirar desde la Concagua con un patrat. Bailando ballet. Increíble. Y tienes a los dos que te gustan: Luna, Tony y sí, sí Sí, sí, sí. Que me lo explicara un poquito en el gimnasio. Mira que tengo. Le queda uno. Más, vale, más vale que este sea bueno, tío. Más vale que mira, este sea bueno. Me ha Es buena, me ha Macho, no vale. No vale. Tengo, tengo ya no matchamp. Polyware. Puede ser un, un politoad o puede ser un. Bueno. polygraph bueno. A ver, el patras, a ver el patras que me voy a comer. A ver el patras que me voy a comer. <risa> a el patras que me voy a comer. A verlo. Sí, a ver los patras. Sí, sí, sí, sí, sí. Un menos mal. A una. Uy. Sí, sí, sí dicen las ratas, sí, sí dicen Ay, las tal, ratas, chicos. Mira sí, sí, sí dicen las ratas, sí, sí dicen las ratas. Hubiera rentado la vida. Un Pidgey Uy, bueno. Tremendo, bueno, un Pidgey bueno. Ay. Echo, Ay, ¿tú o yo? Dale, dale tú. Vale, mis seis Pokémon son. No, banco, vale, no, Mario no vale. Loco. Es perdón, el, el Magikar no vale. Pangoro, Gasly, Whirlipid, Marril y Wizzle, ¿no? No sí. es Cuentan todos bueno, menos más. el Magikarp ah, okay. Literalmente no le puedo tocar ninguno malo por ahora De momento... Wizzle creo, creo que estaba... Se me olvidó, literalmente se me ha olvidado todo Marril... Es con Marril con potencia Es Uf, y y Marril... ¿Te salió un Gasly vale. o, o te borracho? Sí, no, me salió sí, un Gasly. Mira, aquí ah, está amigo, ah, amigo Increíble, increíble Y un Pokémon más que es... Solrock bueno. Ojalá, ojalá ese es todo La verdad es que es lo peor que te podría tocar Solrock Y ni siquiera es malo bueno, la, la verdad es que Wise no me hace mucha ilusión ¿eh? no te voy a decir. No Venga, mi Pokémon es Me gusta ¡Hala! Oh, ¡Full Mega Gengar! Creo, no, mejor... no no. Creo que lo mejor Creo que le tocó lo mejor que le podría haber tocado Sí, de momento dos megas, ¿eh? A ver, Pangoro mejor. Scolipid me hubiera encantado, tío. Escolipid me hubiera flipado. Sí. ¿tú? Y Pangoro hubiera estado. Con muerto. impulso, tío, con impulso, joder. Vale. Vamos con Pan... los de Echo. Seis Pan... Pokémon para Echo. Por favor, por favor, por favor, favor, por favor, un pepino, un pepino, un pepín. ¡Oh, Egislash! ¡Ay, Egislash! Estilix uh, no cuenta, Cloyster tampoco. ¡Dansparz! ¡Oy, Hoy ¡Oy, no Dance Paz. Paz, Paz. Ojalá, ojalá. No, la verdad es que quiero que, le to... quiero, quiero que le toque uno bueno, así por lo menos. Porque él tiene más posibilidades de ganar la serie que yo. O sea, ya, quiero que Javix no gane la serie. Ese es mi objetivo. Para que quede claro. Ya pecharé, ya pecharé, no te preocupes. Sí, sí, sí, sí. Ya veremos, ya veremos. Sansu y. Graveler. Graveler. Porque Graveler ¿tú? sería asqueroso. <risa> no, no. Vale. Dos más. ¿Y dos más? ¿Qué son? Uy, <risa> ¡Oh, como le toque delibirdo. Uy, como le toque delibirdo. Como le toque delibir. Como le toque delibirdo. Eh, ojo Mira, para ya... Es que, es que me va a tocar malo, seguro. Pero seguro. Deliver. Ni tires directamente. Ajá. ¿Cuál queréis que me quede? Ni tires. A ver. Eh, ¿Toca Egislas? No. Mira, Graveler. Graveler. graveler. Bueno. Uh, mejor graveler. que Deliver. A ver, mejor que Deliver. Sí, sí, claro, no. Si sí, lo malo, de lo malo a malo, Graveler. ¿Qué? ¿Cómo bueno, odio graveler, graveler, tío? Vamos para allá, chicos. Primer. Pokémon. de... R ah, no, no. ¿Qué? <ríe> combate, combate, combate. combate. A ver no se puede tirar, ah tiene 6 pokémon Ah No tiene 5, tiene 5 para mí. Ah tiene 5, tiene 5, tiene 5 Ah sí, te rayaste el Sí, sí, sí, me tildié fuerte eh Yo estoy enseñando algunas el... mentes porque veo que ah, voy a pechear y paso Que el mío tiene pesa? el miaustic, tiene Surprise, el miaustic defensivo Y con usted tiene el ofensivo, perfecto ¡Bola sombra miaustic! ¿Cuántas hay Dolor eh A mi miaustic, pues casi me lo destroza Encima es el ofensivo honest? ese, es el ofensivo To be honest Vámonos atrás. ¿A qué nivel está? Este está. Al 36 oh. Vale, vamos ¿Tien? mal Estoy bien, estoy bien Estoy al 35-36 ¡No! Le intimida y tiene tenacidad <risa> Cuidado fin montón, Se viene tío. la pecheada Yo ya lo sabía Porque ya me había pasado Cuando da? era mi compañera Psicocarga ¡Ay! Stoutland Stoutland Stoutland Hasta luego Stoutland. Hasta luego. ¡No! Luego. Oh. Uh. Lo sobrevive, cabrón sí sí, Joder, sí, sí, sí No sí, sí. lo mata No lo mata No lo mata hay, hay muchos gatitos muriendo hay Muchos gatitos muriendo No lo mata, no lo mata Se viene, se viene la, la supeada de Stick. Y, y curiosamente estás peleando contra un gato No sé, me no, parece 80 Geo tiene que ser más rápido por huevo Vale, psico carga Cuidado, aguántalo bien Eres un dios, eres un dios, eres un dios Piru, bien Uf, Lo pecheas, lo pecheas, lo pecheas, lo pecheas No lo pecheas ¿Tiene, vale, tiene que morir alguien tiene el ataque Baja el ataque Por mucho que me duela aquí tiene que morir alguien Vaya Creo que le voy a hacer ojitos tiernos para bajar la tecla El crítico no, no lo cura, ¿no? Es buena locura? idea esa, Javix. <ríe> yo creo que sí, ¿verdad? <risa> reflejo, nah. me tiro el reflejo Pues ya está, rip Stoutland hasta que has llegado, compañero Me tiro el reflejo Pero tenías que morir, lo siento mucho Vaporeon, tío Ahora todo depende de que sea más rápido con algún Pokémon, si no... Es súper rápido mi si no me... Nada, pero más, más rápido ese Stryka no es No puede ser más no, rápido No, yo, más rápido no, más rápido que, no, que Stryka sería vamos. increíble Meowstic, Así que lo he chequeado. Tiene un Dragonair. No Dragonair. jodas. Vale, bien. Eso no me preocupa a mí. Un Armadura ácida. El... Uh. No, tiene un Major. Kangaskhan. Kangaskhan. Oh. ¿Mega? Decime que no es Mega. No, no puede ser. No puede no ser, no ser Mega. No puede ser Mega. O sea, no me jodas. A ver. Si, si, si, si estamos peleando para conseguir un Megar, ¿cómo va a ser Mega? ¡Ah! No ser. Dragonair con Light ¿Qué dices? Dragonair aguantó, con ah, aguantó un colmillo hielo de loco de Millaros. Pero lo aguantó muy, muy bien. Vamos, by bloom Ha hecho armadura ácida, relevo y se lo ha pasado al Dragonair. No, a ese Dragonair no lo bajas más. Nah, estoy jodido. Sí, sí, sí, sí. Estoy jodido. estoy jodido. Sorpresa de Kangaskhan ¡Aquacola! ¡No, no, no, no! Antonio, Antonio, Antonio, Antonio, Antonio, Antonio, Antonio, Antonio. Seis peces. ¡No! ¡Puño ¡Oh! by bloom, by bloom. Si te lo aguantas, si te lo aguanta, rata. Pero, pero, pero, pero, pero, pero, Vale, sí, sé que me lo aguanto, pero, pero, es pero, que no me que que lo así, así O sea Madre de loco, mía. loco Vileplume. Aquacola crítico, mi Magmortar, me tiró. Tiene descanso el, el Dragoner. ¿Qué? Aquacola. Estamos jodidos. No, Estamos jodidos. Ni de coña tiene descanso, ¿no? Tiene descanso, le ha hecho un relevo no, con la armadura jodas. ácida. Ala, ala, a la que canteo. Yo tengo me Wish rejota. y drenadoras, menos mal. Sí, yo la verdad es que al lo, lo estoy matando con, con el propio este porque. Me renta. Me puño está, fuego, me... mira, mira, mira con el pecho puño fuego. Ah, y el Sonámbulo tiene también. Pecho, Venga, fuego, hasta luego. Locos, sonámbulo, claro, tienen, tienen cola de dragón, sí, sí. aguacola, Sonámbulo y descanso. O sea, tiene un descanso ahora. Nah, pero es su hit que yo lo mato ahora. Vale, pues fuera Kangaskhan a ver qué me ah, sale. Cómo gustaría tener, ¿cómo es esto? El Danza Vaporion. Dragón con Vaporion. Vaporion. El Vaporion no, tiene armadura fons. ácida y relevo, cuidado. Chispa de Zeptrica, a ver cuánto le quito. Lo no revientas. Está bien, bufa, eh, en este juego está buffado el ataque de Zepstrica Dragonair menos mal menos no mal me estás me está, está Dragonair me está asaliando bro es que justo bro. me metió me el reflejo aguanta, aguanta infinito C aguanta Zepstrika, infinito relájate Zepstrika, relájate relájate por favor relájate qué ataque tiene tiene rayo y Apolion. No, no lo sé armadura la verdad es que ha hecho de vida y ya está tendrá algo de surf o algo así Imagínate lo que pegas de Strika que no ha dado tiempo a hacer el relevo. Porque yo, yo voy a sacar el Roserade y, claro, si me como un rollo hielo. Muchas gracias, no me hace. No, ¿verdad? No. Vamos no, no okay. a salvar. Eso sí, con el hierro me busteo Dragonair. La, el, el ataque, pero. Pff. Dragonair, el puño y hielo protean. Otra, <risa> otra vez relevo Chessnaut. Chessnaut. ¿Qué? Tiene un Chessnaut Obviamente Madre el inicial. Bien. Yo voy a seguir con Jaros, voy a tirar un bote No sé si lo voy a matar, eh Bueno, tengo... ¡Oh, chabales, oh chabales. qué guapo! ¡Qué guapo! Cuatro, le, le he pegado a trena... ¿Qué? Trueno, no. No, ¡Puño trueno, no! ¡No! Tiene, tiene puño trueno Acabo de congelar a Dragoner. Acabo de congelarle de puño Tiene puño trueno Lo mata un golpe, menos mal Pues fuera... Ah, no, lo aguanta Está congelado, llegaba, no se puede mover Vaya, Llegaba a verdad. fallar el bote y Mi Jaros moría <risa> Moría Le he puesto una entrenadoras a Chestnut ¿Queréis saber cómo? Eh... Se, ¿cómo? se las ha mandado con el relevo, el... el... el... <risa> Ah, el tonto amigo. del... De del este Del este. Chesnaut. Vamos ah, a hablar. Chesnaut. Creo que voy a sacar a... Chicos, ¿qué tenéis que contra Chesnaut? Creo que está bastante bien eh, sacar a mi... A mi Gastrodon, ¿no? Creo que va bien. Sí, es buena idea. Creo que sí. Voy, voy, voy. ¿Pata es buena idea. Yo lo haría. Fake out. Haría. Gaby, Gaby, Gaby, Gaby. Bien vale, vale. con el pechito, Gaby. Con el pechito ahí. Dándole... Dándole pechito. ¿Qué, ¿Qué hace asalto? el Vaporeon, tío? El Vaporeon no. es gilipollas. Cangascan, vale. Ya salió la bestia tiene la valla para aguantar los ataques Lucha Kangaxan. La vaya Pomaro. Terra temblor para bajar, para bajar no mi velocidad. No, acabo, acabo de claro, quemar claro. con patada de a Chestnut, temblando por la cara. Tío, pero, pero ¿qué hace este chico? Congelando, no. quemando, pero qué asco. ¡No! ¡No! ¡Crítico! ¡La puta madre! <risa> <risa> <risa> ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha muerto? Es que no lo veo, tío, no lo veo. Me, par me parto la cola, la verdad. ¿Quién ha muerto? Ha muerto lo, lo puni, tío. ¿Ha fallado él o qué? No, que le ha hecho crítico. Ay, ay, ay. Puño mareo, a ver, Volbit. Sí, pues cuidado. Bueno. Como te confunda. Casco no. dentado y drenadoras. Venga, crack, sigue pegando. ¿A quién te ha, quién te ha matado, Eddie? A, ¿A los puni, no ha matado. A los puni. Bueno, yo ya me, oh, me lo he pasado. Ha muerto uno. El onda trueno con el. Compromista renta, eh. Hostia, mira cómo se paraliza, mira cómo se paraliza, bebé. <ríe> ¡Ah! Fallé la, cuacola, fallé la cuacola, fallé la cuacola, puño mareo, la puta madre que lo parió. No puede ser, no es normal esto, no es normal, no es normal, no es normal. Dios santo viejo. No, no me puedo matar. ¿Lo mataste, Eko? No. Nah, pero lo tengo. Se queda un PC, se queda un PC que Puño mareo diez 10 peces llorados. 10 peces guiados. <ríe> guiados. Fuerza no bote? puede fallar. No. Bueno, como quieras. No tiene prioridad, ¿no? Tiene el fake out. ¿Fuerza? No tiene prioridad. Menos mal que Anga Han, como tenía prioridad. Se ¿Te a, a tener prioridad. Y de rayas. Tiene serio? el casco dentado, sí. espera, tiene el casco dentado, ¿no? No, no, no, no. No, no. no, Ah, no, lo tenía el chestnut, cierto, lo tenía el oh. digo no mejor. Puño mareo crítico, un Puño mareo crítico. Puño Mario crítico, lo tenía controladísimo. Oh. Volvíd con, con el carro, eh. Sí, sí, sí, con, Es de que le he onda, a Trueno, que tiene bromista, que ataca primero siempre. Mete la onda a trueno, empieza a tirar luz lunar que también tiene. No, Vaporeon. no, no puedo remontar nunca una serie en la cual sí. tengo una suerte de mierda. No puedo remontarla nunca. No puedes. Tírate no armadura hacer, hacia, Vaporeon, ¿Eh? No me pegues, Tira armadura hacia. Gracias, Vaporeon Gracias, A mí me hizo lo mismo y murió. <risa> ¿Qué, <risa> ¿Qué <risa> más tiene además de armadura ácida? No sé. Eh, no sé, porque yo literalmente me lo hizo, se curó y lo maté. Así que... No puedo ganar oh, nunca una serie as... en la cual tengo <risa> una suerte así. El bromista del bicho este está roto, eh Está guapo, la verdad Para poder meter onda trueno y también poder meter luz lunar Le voy a bajar un poco el ataque especial, por si acaso Surf, vale ¡Surf! Vale, vale, vale, vale Le puedo hacer incluso Pepe pepestal si quiero con luz bueno, lunar Bueno, Eddie, hemos muerto uno cada uno Eco todavía no ha muerto ninguno Claro, sí, leí, pero claro. yo tengo 30 muertes más y no tengo un legendario <risa> <risa> este Vale, tío. chavales, pues mañana se viene es la captura para tener la leveada o qué? Tú quieres capturar a más no poder, ¿eh? No sé qué está pasando aquí, no, yo no quiero capturar, digo, yo quiero dejarlo para digo. el siguiente No, no, le, le salió un meloeta y sigue queriendo capturar No entiendo nada, no entiendo nada no, Si no, yo no, lo no, digo, no por pues no si nos nada. sale algo bueno y queremos seguir pues, Si queremos levearlo Quiero que la siguiente ruta para el siguiente, para el siguiente capítulo Siguiente ruta para el siguiente capítulo Vale, perdona si os ha molestado Aquí se termina, te perdonamos El meloeta, el meloeta, el, el, el meloeta y el crítico me molestó La verdad O sea, próximo capítulo, dual con eco Vale, chavales, pues hasta aquí el episodiazo de hoy Hemos conseguido un Meloeta Bueno, digo, hemos, por decir algo, por sentirme incluido Pero no, lo ha conseguido Javix Los demás <risa> hemos conseguido una basura Y mañana Gimnasiaco contra Corelia Que nos va a abrir lo que viene siendo, ya sabéis, como todos los días de gimnasio El y ojo ogete. central y, y ya está eh, ¿Queréis decir algo más, compañeros? Yo creo no que hoy, no hoy tiene una cara de irse a comer, que no puede con ella me... No, me voy a dormir, mañana Mañana será otro día, este día, la verdad que Como el culo pues nada, bueno, chavales, dejadmos... antes de cerrar el episodio eh, tenemos el sorteo activo así que podéis participar. Y eh, exacto. Ejemplo, Mi coste. función en la serie tiene el sorteito acá abajo de locos. O día de lo tuyo, ahí está. <risa> y <risa> podéis dejar gracia. un super like de compitrón, apretad ese botón como si no hubiera un mañana y, y comentad para el sorteito y ya está. yo os quiero. Chao. Luego, chao, chao. <risa>